No me voy a detener en muchas, pero quiero... Estas dos tienen una razón especial. No solo porque por el espacio nos quedábamos chicos, porque pudimos apretar más, pero me parecía fundamental en, la... en estas dos cosas. La cueca sola, que algunos de ustedes conocerán, se ha transformado en un acto subversivo internacional. De hecho, las mujeres chilenas bailaron la cueca sola frente al Palacio de la Moneda durante la dictadura. Y ya no era solo la arpillera, era también la música, la canción, el grupo folclórico y la, el, el tomarse la calle. Fueron las primeras acciones de toma de calle. Y entonces, el grupo folclórico que trabajó esto, era de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos es una obra de, de los, que, que comisionaron los japoneses es decir, cuando hablaron y lo que me llamó la atención en la colección hay 19 Cuecas Solas 19 mujeres que han hecho eh, la Cueca Sola como aquel evento que las marcó para animarse a salir a la calle y la de abajo, que es una pieza que recibió Alba Sanfeliu de regalo, inmediatamente me la pasó para que la mostrara y que no se quedara en su casa y que hoy día no conforme con que es hasta acá manda todo lo que tiene en su casa para que siga siendo público para que no se quede en su gaveta está hecha con la ropa de un detenido desaparecido es aquel momento en que la mujer descubre o ya asume que su marido no va a volver y entonces hace un acto bastante especial al elegir para la cordillera el material del pijama eso la identifica ella, su marido entonces esos elementos, lo, los lenguajes y las lecturas son bastante complejas porque hay que conocer el contexto y hay que trabajar bastante bien esa parte y eh, de esta sala voy a mostrar que En tiempo que el Vaticano lo está pasando un poco mal pues aquí los sacerdotes chilenos lo estaban pasando muy mal eh, uno de los sacerdotes chilenos había tenido que ir al Vaticano a explicar por qué la iglesia chilena tenía una vicaría de la solidaridad y apoyaba en términos de de, de derechos humanos y entonces lo que hicieron fue pedir y comisionar a las arpilleristas que explicaran el porqué. Y esta persona fue con esta pieza al Vaticano a explicarlo con una arpillera, no en un escrito. Entonces también el sacerdote tomó un acto como bastante especial. Y esta arpillera realmente se puede mostrar poco. Vamos a sacarla la dejamos con ninguna luz directa, pues está muy muy frágil pero acá el concepto fue dividir la obra que la iglesia hacía bajo sus aleros y entonces eligió un material con los ángeles protectores y el tema del exilio, de los presos políticos, de los desaparecidos y de cómo hacer recursos de amparo se hacía en los establecimientos de iglesia a modo que la gente no fuera detenida y además de lo que ocurría Dentro de la iglesia estaba el apoyo a la organización que se trabajó el tema de crear consultas médicas para que la gente no tenga que viajar. En horas de toque de queda tuvimos siete años de toque de queda. Si alguien se enfermaba en la noche, no se podía ir al hospital. El curso de derechos, de derechos humanos, el taller de artilleras, la olla común y los distintos temas que se fueron haciendo. Me voy a saltar todas esas.